Buenas noches a todo San Francisco de Macorís, el país y el mundo. Buenas noches a todos los profesores y profesoras que resistieron en el día de hoy hasta poder ejercer el derecho al voto. La verdad que nos sentimos en este momento más que agradecidos por ese respaldo, ese voto ADPista, ese voto clasista que siempre ha emitido el Magisterio Franco Macorizano. Decir que en ningún momento tuvimos duda de que sería así, porque siempre hemos confiado en ese magisterio que deja de lado cualquier asunto partidario para tener una ADP independiente, una ADP que represente los intereses de los profesores y profesoras. Debemos agradecer a los medios de comunicación que nos respaldaron en todos momentos y que nos permitieron pues, presentar nuestro proyecto de gobierno, que lo aplicaremos de, esa, de la misma manera que lo expresamos ante la sociedad y ante los profesores, de esa misma manera lo, podremos, lo pondremos en ejecución. Decir a las autoridades que luego de asumir nuestra función, Abogaremos al diálogo, a la diplomacia en todo momento. Ahora bien, todo dependerá de las acciones y las medidas que tomen las autoridades y la manera en la cual den respuesta a las necesidades del Magisterio y de la comunidad educativa de San Francisco de Macorís. Porcentaje, si ya lo tienen a mano. No, no hay un porcentaje real todavía. El, hemos ganado prácticamente todas las, las seis mesas de votación, podemos decir, pero en términos numéricos de porcentual. No tenemos todavía el dato concreto, pero la realidad es que hemos ganado las mesas que se han contado hasta el momento, la hemos ganado todas Bueno, nosotros, como lo manifestamos en el, eh, como una promesa de campaña, que siempre expresamos, ratifico, que, estábamos, que de ganar la ADP estaría primero la mesa del diálogo y la conversación con las autoridades. Eso lo hemos ratificado y así lo haremos cumplir, hasta donde la diplomacia lo permita. Sobre el... El otro aspecto es que el día de hoy pasaron las elecciones en la ADP. El día de hoy es un nuevo comité, desde el día de hoy, es un nuevo comité ejecutivo municipal electo que hará el trabajo y la función para los profesores y profesoras, sin, sin importar la organización política o la religión que profesen. Será una gestión de profesores y profesoras. Sobre el día de mañana, ciertamente hay un proceso agotador donde hubo mucha incidencia en el proceso y en. En momento, en, en razón de eso, hemos decidido el Comité Ejecutivo Municipal eh, suspender la docencia por el día de mañana porque esta es la hora que todavía la Comisión Electoral está trabajando para dar el veredicto final. En esa virtud fue que valorando toda la situación del día de hoy, el nivel de cansancio y agotamiento de los profesores y profesoras, el Comité Ejecutivo Municipal decidió suspender la docencia. Pero ya el viernes nos integramos nuestras labores con mayor responsabilidad, con más compromiso para brindar a la sociedad lo que siempre ha brindado la clase magisterial. Educación de calidad para todos los franco y dominicanos, porque es la responsabilidad y lo que ha caracterizado el magisterio de este heroico municipio de San Francisco de Macorís.